¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, yeah. donde revisamos las noticias de videojuegos a través del cuarto poder. Soy Snow y junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás Tenecan? Yeah, todo bien, todo bien. Por el momento asumimos que en un rato más se nos va a, sumir, se nos va a sumar Metaru, porque sí, sí. ahí está ocupado. Sí, ahí nos dijo <risa> de que estaba... Más, pero... Estaba con un asuntito personal, así que se suma en breve Oye, sí. esta, esta semanita han pasado varias cosas interesantes Y una noticia de último momento sí. que vamos a entrar a comentar en breve Y que está bastante sabroso porque puede significar varias cosas interesantes en la, la guerra de las plataformas Correcto. Sí, así que vamos partiendo. Eh, eh, partamos contigo, Tenecan, porque veo que hay, tienes varias noticias que son dignas de comentar. Sí, hay varias, varias, varias noticias. Eh, entre ellas, no sé si te parece que empie empiece por la recomendación, porque la recomendación es casi como una anécdota, slash noticia. Dale. Es como una cosa ahí entre medio. Eh, <coughs> estas, cosas, estas cosas de repente pasan que. Te mandan mensajes por plataformas y tú no los recibes hasta meses, meses, meses, meses después. Yo hace, uno, hace unos meses eh, toqué en un evento que se llamaba BGM Together. Uh -huh. Y toqué un tema de una de una franquicia que me gusta mucho que se que llama Cadillacs and Dinosaurs. Que es serie de televisión, cómic, videojuego, etc. Eh... Y resulta que alguien, cuando yo toqué ahí, me mandó un mensaje de que había salido un video. Yo no lo había visto hasta hoy día, hasta hace un rato, de hecho, hace unas yeah. horas atrás. Y en el video, la persona que, que el host, digamos, explica de, sobre toda la historia, sobre cómo se, cómo se creó la franquicia, la, re, la relación, digamos, nombre, porque en un principio se llamaba Cenozoic Tales, aparentemente. Después le cambiaron el nombre por temas de marketing a Cadillacs and Dinosaurs. Y yeah. eh, bueno, la serie murió en algún momento y eh, lo que aparece al final del video me llamó mucho la atención porque resulta que el año pasado, el año pasado, Mark Schultz, que es el creador de, de Cenozoic Tales slash Cadillacs and Dinosaurs, hizo un crowdfunding para eh, la, la, relanzar todos los cómics, entre comillas, o toda la historia de Cadillacs and Dinosaurs o Cenozoic Tales en un libro y darle un final. Yeah. a la historia y resulta que lo lograron y el disco, el disco perdón el libro ya está publicado en una página que se llama fleskpublications.com. si ustedes entran a la página y buscan ahí a Mark Schultz entre los artistas van a encontrar el libro tanto en formato hardcover cierto con tapa dura o eh, papel no papel normal pero lo encontré genial que que siendo 2021, todavía exista algo de Cadillacs and Dinosaurce. Yo no tenía idea, yo no tenía idea que había algo, si queréis, Yo pensé que se había perdido en los mares del tiempo, pero veo que el creador todavía está haciendo cosas. Y al final del video también se menciona que el eh, Don Mark Schultz está en el proceso, porque aparentemente había comenzado el proyecto, este proyecto de hacer este libro lo habían comenzado en el 2012. ¿Ya? ¿Sí? No lo sacaron hasta este año o el año pasado, creo, el libro final. Pero dice que se había demorado tanto porque aparentemente está trabajando en más historias de Cenosoid Tales. Así que es posible que en una de esas haya alguna especie de revival, lo que sería maravilloso. Pero ya teniendo este libro aquí disponible para comprarlo, ya me parece una maravilla. Y si ven las ilustraciones son maravillosas. <risa> <risa> weón! Bueno, yo, bueno. yo la dejé de ver hace mucho tiempo, lo prometo La dejé de ver hace mucho tiempo Y la empecé a ver así como Eh Pero te juro que weón, así como Un conflicto, igual bueno. bueno, es como el episodio 120 Y en el episodio 120 se iban presos al malo No, que mal Estamos así vivos bien. por si acaso, te aviso, ah. te aviso Estamos vivos. Ah, sí. hola, chicos, ¿cómo están? <risa> ya, ya estamos transmitiendo. Ah, buena, buena, buena. Oye, qué bueno el dato, que pasaste, TNK. Eh, encontré un, un video oh, que mío. lo estamos mostrando. Donde justamente <risa> no sé, muestran he <risa> el, el sobre el Cenozoid Tales donde está justamente la empresa y está con tampa, tapadura mostrando los fanáticos el detallito de la hora. Sí. Para contarle así super expresamente al Metaru, me mandaron un mensaje porque la gente que la gente me cacha en el cierta parte por ciertos covers que he hecho de una de Cadillacs and Dinosaurs, tú cacháis Metaru. De Cadillacs and Dinosaurs, me imagino. Sí. Y resulta que me, alguien me mandó un video en el que el dude que hace el video explica que hace, el año pasado hicieron un crowdfunding para sacar un libro de Cenozoic Tales, que es el nombre original, y lo sacaron el año pasado. Está hermoso, tiene un montón de ilustraciones Y aparentemente oh. el compadre, el, el escritor original que es Mark Schultz Terminó la historia y lo puso todo desde el inicio hasta el final en un libro oh Así que está increíble Y él, aparentemente también está trabajando en más historias de Cenozoic Tales Así que en una de esas veremos un, un revival de la serie Lo que sería oh, muy muy muy Sería maravilloso Porque si pudimos tener... El, el remake del juego de las tortugas ninja, si, sí, o... totalmente y no las ilustraciones están espectaculares. Eh? Hermano, espectacular. yo, lo único, yo lo único que puedo decir de eso es que la banda sonora de de y Dinosaurios es Turbo Capcom, pero así, pero, sí, pero <risa> la, Turbo Cap, gente, sí. bueno, la gente que jugó en ese entonces, los juegos en el Arcade y se escuchaba poco, era raro ¿sale? Pero después más adelante ir como descubriendo esa banda sonora hermano Sí, pero sí, yo eh, me acuerdo, creo que el rep tiene un tema, también tiene un cover del Caderax Yo tengo un cover creo, de no Caderax con el Rev, yeah, con el Rep Feeding, ese es, de ser, ese de sí. yo sé que el rep tiene uno, entonces al Pero fue como Sí, al Rep también le gusta mm, Delicioso Esa banda sonora en general es maravillosa y eso, bueno, y eso sí. está atrapado dentro de todo este mar de licencias que tiene Capcom de esa época, junto con el juego del, Ali, eh, del Alien vs. Predator. Sí, es que Así claro, es la gracia que... es que ahora como, como lo... Re, o sea, el nombre original era Xenoshock Tales. Cuando lo lanzaron como serie, lo rebrandieron a Kylax and Dinosaurs por motivos de marketing. Uh -huh. Y ahora, obviamente en esa época, como estaba en boga a Cadillac le interesaba ser parte de la franquicia, digamos, pero ahora le, le chupó un huevo. Así que volvieron a ponerle Cenozoic Tales y yo creo que con ese nombre es posible que lo veamos resurgir en una de esas series maravillosas. Hermano, yo al tiro. Bueno, de hecho me acuerdo, me acuerdo de la serie animada. La dieron acá en Chile. Sí. Dato, dato curioso, en, en, eh, hay un canal de YouTube que se llama Retro Algo en el que está toda la serie. Está en YouTube disponible, por si la quieren ver también. Retro web. Toda la serie, los tres capítulos. No, acuerdo cómo se llama. Si queréis, ahí lo busco y lo, lo posteamos en alguna parte. Ya, vale. Pero, <ríe> para no buscarlo ahora. Ah, ahí tiramos... Tiramos... tiramos vamos tirando datos extra. Sí. Bueno, entonces, empiezo con la, las noticias, porque sí, eso dale. era como la recomendación sí. not las noticias aparte de la semana. ¿Está medio cortado, Betarú? Sí. Me ¿Será el compu? Puede ser el compu. Puede que sea un poquito el compu. Pero bueno, ¿Te dice? Voy, voy, no, sí, perdón, voy de atrás para adelante. Te ya, ya, ya dale. dale. No, no, Rubi. Voy de atrás para adelante. El primero dale. es que en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es hoy, 9 de agosto, Age of Empires sacó un artículo muy, muy lindo en el que eh, conmemora a los consultores que los ayudaron a hacer el remake del Age of Empires 3. Hablan netamente oh. del trabajo que hicieron exclusivamente con los nativos americanos, con los ¿Sí? decir, con los pueblos indígenas de Estados Unidos, pero igual está muy, muy lindo que hayan hecho ese gesto de, de decir, mire, ¿sabe qué? Cuando hicimos el remake del juego, Tuvimos la consideración de que queríamos ser un poco más fieles en la representación de los pueblos originarios de Estados Unidos, así que contratamos a estos consultores que nos ayudaron en esto, esto y esto. y esto. Así que está muy bueno el artículo, muy recomendado, y es un excelente gesto, a, mm. mi, a mi parecer. Un, un excelente gesto de parte de hecho. Sí, es un detalle bastante interesante. No, no. Eh, y, por supuesto, el, el artículo... Eh, tiene, trae algunas referencias también al respecto, así que bacán que se den el trabajo de poder realizar este tipo de reconocimiento a la Super bien de, del equipo. Sí, Aparte, hagamos, hagamos eh, recordemos que si bien en el Civilization 6, si no me equivoco, está el pueblo mapuche, en el Age of Empires 3 también estuvo. estuvo. Y mm. creo que fue la primera representación que hubo del pueblo mapuche en un juego. Si no, mal recuerdo. Pero por, están, por están sí. ahí considerados en el, sí. en el H3 Sí, buenísimo Buenísimo <risa> eh, va, Otra noticia completamente distinta <risa> Completamente distinta Y que me llamó mucho la atención Una copia del Super Mario Bros. original para la NES Se vendió en 2 millones de dólares 2 oh. millones de dólares. Esta noticia salió hace 3 días creo en el New York Times, pero ahora recién está dando vuelta en los medios latinos mm. y me, me, me llama mucho la atención. Llamé al Tokio a mi tío y le dije, oye, ¿sabéis qué? tenéis por ahí los cartridges que teníamos de la NES? Así para ver <risa> que podemos, podemos evaluarlos en cuánto, cuánto cuestan hoy en día porque, no sé. Yo tenía mi copia del Super Mario Bros. 3 ahí como hueso santo y no sé si, si, si vivirá todavía. <risa> Sí, eh, recordemos que este tipo de, de ventas se deben principalmente al a que son copias cristinas, casi valoradas en, en ese sentido de que son productos que se encuentran intactos que no se encuentran abiertos sí. eh, y que están obviamente bien, bien cuidadas y, y por lo mismo tienen un valor de colección sumamente alto pero eh, se ha ido al absurdo los precios de los videojuegos, inclusive ya están considerando que algunos juegos se consideren sus valores como venta de activos. Creo que han empezado a vender eh, ¿cómo se llama? acciones relacionadas justamente a estos cartuchos por la valorización que tienen. Sí. Así que es sumamente cuático, no sé e inclusive si. se puede prestar porque eh, puede eh, suceder que se estén realizando lavado de dinero al respecto con las compras de Ebay, así que es un poquito mm. turbio el, el, yeah. el tema del, del coleccionismo. Pero aún así, eh, igual también indica de que los retro está teniendo en su esencia valores de coleccionismo que ya una persona cualquiera no puede alcanzar. No, totalmente. Ya, entiendo, el precio alcanzó esa, esa esa cifra porque es una copia nueva en perfecto estado sin abrir mm. Y eso la hace claro. in, in, imposiblemente rara porque uno por la naturaleza del juego Uno de que por el, el juego empezó a tener un release que es el que todos tienen O el que viene con el Duck Hunt Y esa, esa, esa mm -hmm. que se vende así es la que se empezó a vender al principio y que se vendió por una tirada super corta, porque después el juego ya venía con la consola Claro, claro, mm. interesante. O sea, interesante. mira, igual hay que entender de que la gente literalmente se hace visitas de lejos las copias del Mario, del Mario Bros. Así que, mm, uh, sí, sí, bueno, porque es, la, es uno de los juegos feria, más comunes en las ferias. Se venden. Yo, claro, yo estaba a punto sí. de preguntar si ¿es esa copia a dos millones se vendía en la Feria Friki. ¿Sabéis <risa> cómo <risa> está el, el tema del coleccionismo a nivel internacional con el tema del, del sobreprecio y el valor coleccionista? Un salió a la gente de Feria Friki en todo caso. ¿Un evento ahora el fin de semana? Estuve viendo fotos. Sí, estuvo, ¡Ah! estuvo bueno. Yo como que, como que no fui y me dieron ganas de que no fui. Está llenísimo de gente. Sí, yo por suerte vi, vi, vi fotos en las que más o menos se veía toda la gente con mascarilla, así que no, no, no. Parece que no hubo tanto problema. En fin. En fin, seguimos con la siguiente noticia. Para sorpresa de absolutamente nadie, <ríe> se siguen sumando personajes a Fortnite. Y en este caso, seguimos con Capcom y se suman Kami y Gael. A los que ya estaban, que eran Ryu y Chun-Li, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que Fortnite es como que ya es como... ¿Qué personaje sale esta semana en Fortnite? Es, es, ¿Es cantante o es de un juego o, o es de una película o qué es? Pero esta semana tocó, tocó videojuegos Y la verdad es que Gami y Gail no me parecen una mala elección Es bacán que haya representación de Street Fighter Eso sea. sí, es importante, importante. mencionarte que esto es, esta es parte... Del anuncio de un pequeño stream que hubo mostrando a Oro y uh -huh. Akira, que son los dos personajes nuevos que se habían ya anunciado para lo que es en teoría la última temporada de Street Fighter V. Mm. Y aparte se mostró el personaje de Luke, que es el quinto y definitivamente último personaje que va a estar en Street Fighter V, y si lo que... Se supone que es el habló en este stream, es cierto, es muy probable que sea el una primera una primera hint, una, pre una pequeña muestra de lo que podría ser Street Fighter 6. Al menos a nivel de gameplay, obviamente. O Sabes que sí, es un personaje de, pero mira, gírate, la especulación sobre ese personaje que es un personaje completamente nuevo es ¿Sí? tengo a tal punto que la gente definitivamente piensa que es derechamente que me están comando. Porque coinciden algunos patrones, algunos diseños Pero bueno, no se sabe nada Porque no, hemos, no tenemos absolutamente nada de información Lo que sí, bueno, Kami Guy sí, Wu y Esto eh, se llama eh, Oro y Akira van a salir juntos Van a salir, van a ser lanzados no. juntos a, En el juego, en Street Fighter 5 Creo que en las próximas semanas, si es que no, ya... Ya, yeah, pagar. Mm -hmm. oye, oye, muchas gracias por seguirnos, Video Game Chile. Uh. Gracias muchas gracias. Que nos ¿Qué apoyando. Sí. Oye, y recordemos que el, el tema de, de los nuevos personajes se van a seguir integrando dentro de las siguientes temporadas. Y este fin de semana se llevó a cabo el concierto de, de Ariana Grande. Ariana Grande. Sí, el cual tuvo una duración aproximada de como 10 minutos. Y muchos de los fanáticos eh, dicen que, derechamente, están jugando Fortnite solamente para los conciertos. Una situación bastante interesante. Sí, absolutamente. Absolutamente. Onda, yo, de hecho, yo he visto mucha gente que no jugaba Fortnite meterse al Fortnite solamente para ver el concierto. Claro. Yo lo vi. Sí. Y eso, yo lo vi. eso, entre comillas, es, es, es posible. Le sirve un montón a Epic porque los obliga a, a... No sé si tienen están obligados a bajar la tienda para bajar el Fortnite. Yo no me acuerdo, jugué Fortnite como sí. dos veces. Mm. Cuando claro. recién empezaba. Sí, sí. Pero está bueno porque además tenía el bait ahí en el, de los juegos gratis de, de, de la Epic Store y un montón de cosas. Entonces, como, bueno, si le sirve, le sirve. Claro. Oye, para la gente que eh, tiene Epic Game Store, esta semana está a Playstale. Está sumamente bueno el juego. sí y justamente da, da indicio para poder disfrutar la segunda parte que va a salir próximamente. Sí. Correcto. Bueno, ¿Seguimos? ¿Siga, sigamos, sigamos. En una nota similar, la verdad, eh, se anunció una colaboración entre PUBG y Blackpink. Blackpink, que es un grupo súper recontra mega conocido de K-pop. Que suena, suena hasta en la. Suena en la radio. Así que yo. Yo pensaba que el K-pop no sonaba tanto en la radio acá. Pero una vez me subí un taxi y escuché K-pop. Así que eso da cuenta de lo, de lo conocidas que son. Sí. Es, específicamente Blackpink, de hecho. Pero sí, no, que... te da una vuelta por Patronato y ya es. Sí, K-pop. Mm. Sí, no, aparte de eso, Blackpink ha pegado sumamente fuerte en Corea, tanto así que tiene hasta película. Que está mostrándose en los cines aquí en Chile. Sí. Así que. Sí, no, sí, Blackpink es potencia. Sí. Es potencia considerable. Así que yo asumo que es, es, asumo es, que es, es una confirma. movida ahí sí. como para. Ahí me confirman por interno de que. Es bueno, tú. Uh, <ríe> la película. Ah, ya. Yeah. Wow. Ya. Yeah. Gracias, gracias, Insider sí. de R k -pop. Sí. sí. <ríe> sí. Ahí. En, los, en los controles. <ríe> y uno, uno dice, muchas, muchas gracias. Y tú, hay, hay seis puntos de diferencia Hay, hay seis puntos de distancia Entre alguien que es este tipo y tú Nosotros claro. tenemos uno a dos <risa> mm. Bueno eh, la, la noticia llega Un poco como para decir Ok, Fortnite comenzó Con esta cuestión de las colaboraciones y los conciertos ¿Por qué yo no? Dicen mm. los, demás, los, los demás juegos ¿Cierto? Los demás Eh... ¿Cuál es el, cuál es, el, cuál es el género? Sí. Eh, Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale. ¿Por, qué, ¿Por qué, no dicen los demás Battle Royale? Así que no sé si se, no sé si es la primera, creo que es la primera colaboración que tienen es PUBG. No, con tiene para. Y es sí, no sí, PUBG, PUBG. De hecho esto es, esto es para la versión móvil de PUBG. Y no, mm. el juego ya tiene. Mira, si sí, entre los dos y Free Fire tiene, pero. ¡pum! Están sobrados de cariño con... Sí, sí mueven, mueven, la mueven musical. gente, sí. De hecho... Eh, ¿Cuánto se llama? No, a mí no me extrañaría que, por ejemplo, así como hubo gente que se empezó a jugar, se me empezó a meter a jugar Fortnite por el gancho de arena Grande, eh, que por cierto vi el concierto, igual está entretenido. Está bonito, sí. Eh, ¿me está y yo estoy convencido de que la gente se va a meter a jugar, porque, de hecho, literalmente uno de los premios... Dentro eh, uh -huh. Dentro de, de, de Eventos de apoyo de de, de de Blackpink es ganarte uno de los álbums Autografiados Y te prometo Que la gente que le gusta Blackpink Es capaz de meterse en PUBG Ganarse el pollo Con tal de ganarse ese álbum autografiado Lo no oh, es yeah. No, totalmente, <risa> totalmente. Pero preguntémosle, preguntémosle al, al, al Insider que tenemos ahí de texto y claro. estás allá en el fondo. Tú que ponerte bueno, pegarte la visión y ponerte bueno en Pucci para, ganar, para ganarte ese álbum autografiado, no así. Yo creo que sí, se debe. Se una vez por servicio. Sí, sí. ¿no? El interno dice que Buah. sí. Oye, de todas formas sí. eh, toda forma, tenemos una nota al respecto en, en nuestra página de Paua.cl para que la puedan revisar, ahí pueden encontrar más detalles de, de, de qué se trata este colaborativo. Eh, Geome Raccoon nos dice, hablando de Fortnite, creo que hicieron un colaborativo entre ellos y Kimetsu no Yage también. No, eh, ¿Sí? va a salir Neruto. Pero Naruto, a, es eh, el dentro de las cosas que se, que, eh, que se han ido filtrando eh, se viene la, la octava temporada de esta segunda parte de, de Fortnite en el cual incluye a Naruto así que está bastante eh, interesante acaba por con ah, wow ya yeah. bueno, o sea, podemos tener a Goku yo lo dije la otra vez, podemos tener a Goku en Fortnite antes de tenerlo en Smash. Antes de tenerlo en Smash. Sí, es más probable de hecho. Ah. Es es Free probable. Fire. Free Fire y Kimetsu no Yaiba van a estar ah, en el... Ah. Yeah. Ya. Es como ahora mismo. Ah. Hay, hay <risas> sí. No, mira, en Free Fire te podías ganar literalmente una poliera de Kimetsu no Yaiba. Sí. Ya, igual oh, es un buen incentivo para los yendo, fanáticos. Se están yendo al chancho. No, ya está ahí, sí, ahí. Se están yendo no. al chancho con los regalos, igual está bueno. Me gusta. Eh. Que se pongan las pilas con esas cosas. No, sí. Y el traje, y el traje del. Y te voy a decir era el traje de del cejas de. Ah, el, el cejas De De, de búho. Uh, es mi personaje uh, favorito, es el cejas es de búho. Se cae sí. de como no, un... te Ya, ya, mucho. Gente que prende, gente que no, ¿cachai? Claro. Mm. Mm -mm. <risa> bueno, Oye, sigamos. Sigamos, con la, sigamos con la siguiente noticia que es que, es un tema relacionado con tecnología, obviamente, que es que Xiaomi supera por primera vez en ventas a Samsung. Samsung que encima creo que está en el proceso de sacar una línea nueva de teléfono que, si no me equivoco, están partidos por la mitad. Son como que son, son tan partidos acá y tú los podéis como como los de antaño que los podíais doblar, pero que los extendís y son de una pantalla. Eh, pero bueno, si sí, por primera vez se da esto de que Xiaomi crece al punto de que pasa en ventas a Samsung y llama mucho la atención, llama mucho la atención porque se suma como un tercer entre comillas competidor, a pesar de que obviamente hay otras marcas de teléfono. A Apple y a Samsung como, como ahí, como en el en el tridente, ¿no? De, de celulares. O bueno, interesante. Sí, creo que actualmente Xiaomi está dentro de una de las empresas más valoradas a nivel mundial. Eh, mm. Así que no es menor el logro de que ya esté destronando a Samsung, que ya de por sí está asesinado dentro de, de los ah. grandes. Y se siente fuerte la presencia de China hasta meter el mundo, así que prepárense. Lo, los sí. memes de Xiaomi sí, Mi marcan, marcan presencia. Eh, el mejor precio. Lo, los, <risa> los memes hacen posicionamiento. Los memes hacen posicionamiento. Fuerte o sea, de que Seo de Mi es la mejor calidad, mejor un precio calidad. Claro. <risa> sí. Pero bueno. Pero bueno, esa sería esa noticia. Y en otra noticia similar, también en el área de tecnología, la empresa Gigabyte, eh, fabricante de computadores y componentes, eh, sufrió el robo de 112 Gigabytes de datos durante un ataque Ransomware. No, han habido hartos ataques de este tipo estos últimos años, pero bueno, eh, Gigabyte dice que no pasó a mayores, y a pesar del hackeo y de la filtración, sus operaciones siguen igual. Ya. Yeah. Eh, sí, justamente el... Eso sería... eh, aquí dice que fue el grupo de cibercriminales ransom ex especializado en Ransomware que habría permitido al autor obtener 112 GB de datos de la empresa que ahora amenaza con publicar en la Dark Web. ya, yeah. hay hay varios se llama? Varios reportes ransomware en los últimos años ¿no? Sí, es, sí, es una de las tónicas Que existe en la actualidad en las empresas En las cuales eh, Justamente hacen la encriptación Y captura de la información Y pagan, solicitan rescate Para poder recuperar la información Muchas veces no es posible Así que se recomienda siempre Contar con respaldos y estar siempre Seguros, chicos eh, Trata que cada vez resulta ser un poquito Totalmente. más Ingeniosos Así que no se extrañen que de a poco vayan también capturando a las personas que están acostumbradas a, a este tipo de, de engaños. Bueno, esa era mi última noticia, así que seguimos. ¡Seguimos entonces! Eh, oye, una de las últimas noticias que nosotros recibimos eh, en las últimas horas es que se oficializó la compra de Crunchyroll por parte de eh, Sony Fun Station Fun Animation pasando eh, a ser el monarca absoluto del streaming de anime legal legal legal, legal legal claro <ríe> <ríe> <ríe> eh, pero no, no, <ríe> un Oye, claro. y ahora estaba, estaba pensando ahí en, el, en una noticia pequeña adicional que se estrenó el trailer de la sexta parte de Yoyos y anunciaron que le iban a dar por Netflix. Sí. Así que igual Netflix ahí está como un competidor bastante fuerte en el área de anime, ¿eh? Sí, está. Pues ah, el... Netflix es productor de anime hace rato en Japón. Hmm. Y sobre sí. eso mismo hay rumores. Sí. Mira, hay rumores. Y esto puede ser devastador. Ya que bueno que lo mencionaste. Porque según los rumores que hay... Esta, esta distribución de Netflix va a ser el primero global Así que la vamos a tener en todos, todos lados eh, Y segundo Y que esto puede ser lo más terrible Están anunciando que Van a liberar todos los episodios de uno Lo que significa es acabar los viernes de Jojo. ¡No! Sí, esa misma relación no. Sí, es muy, muy, muy probable De que, bueno, no hay ninguna confirmación por parte de ninguna fuente oficial pero si eso es verdad y se acaba los fines de Jojo, yo creo que nos vamos a toda la cresta. Mm. Porque entendamos algo: la gente lleva esperando 10 años la adaptación del anime de, de Stone Ocean. ¿Cierto? Sí. Si esto sale de una, la gente se lo va a devorar en segundos. No, totalmente, vacío, totalmente. Aunque puede ser posible que lo dividan en partes, como lo fue en la parte de tres: usted esperaba uno y dos. Mm. Es posible pero si matan el bien de igual igual es complicado porque ponte tú si lo, si lo pensáis como en, en, en, en la industria del anime estos últimos dos años digamos desde, desde que comenzó la pandemia es eh, de conocimiento digamos público que por lo menos los de Shingeki estaban terminando los capítulos casi antes que antes de publicarlo entonces como igual extraño que hayan hecho toda la temporada de una es como Demasiada pega sí. como... Pa, pa, no sé, como que... Eso es verdad, eso es verdad Por eso estamos hablando de fuentes que nos están confirmadas de que hablas de que en El en Japón es lo suficientemente Desconectado de la realidad del mundo Como para liberar todo el episodio Sí, vale, eso es verdad también mm. sí, eso es verdad también ya, pero oye, estábamos hablando del pato. Favor, sí. sí, dale pato. Dale, gracias, pato. Por gracias por tomarse mi noticia. No, súper su eh, <ríe> eh, entretenido sí. el, el comentario de Netflix. Y esto viene a la mano de que posiblemente Sony eh, se sume como un competidor fuerte, como plataforma y, y quizás eh, asocie el su... El PC Plus como parte de la suite para poder estar suscrito a Crunchyroll y For Animation. Considerando que ahora ya son el monopolio. Posiblemente surja algo interesante por ahí. Son ciertos rumores que se están dando cuenta eh, ahora que ya se oficializó esta fusión o adquisición. Está hermano. Porque... Y también viene la mano de qué va a pasar ahora porque eh, con la suscripción de Crunchyroll estaban regalando tres meses con Game Pass en Xbox <risa> o sea, vamos a tener Crunchyroll multiplataformas <risa> sí. Crunchyroll Crunchy, Crunchy con crossplay claro claro caso Crunchyroll bueno. es la oreja que tiene crossplay no creo que no porque no se puede ver en Switch todavía Crunchyroll creo que no que... no no, no, creo creo que no de hecho Creo que sí, Creo que hackear que consola con solo para poder ver Netflix y Gran Chiron mm. y todo cuestiones. Sí, pero no, nosotros no hablamos de que con solo. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí? Ya, es fin. No, es fin. Partamos no, entonces. Eh, la. Oye, ¿ustedes conocen a esta banda que surgió por Rayo que es KDA? Eh, ¿Sí? No. No. No, no, no. <risa> bueno, eh, Justamente. Eh, KDA obtuvo disco de oro con Popstars el este bueno, tema de que surgió que no el tema para el Wars del 2018 si mal no me equivoco Sí. Eh, mostraron este título que justamente mostró el fuerte del K-Pop con varios personajes del juego de League of Legends y justamente durante la semanita se anunció de que eh, obtuvieron eh, el galardón por eh, su tema. Lo cual habla bastante bien del, de cómo se trabajó el tema y el impacto que causó. Sí. Bueno, ahí, es muy si, si puedo hacer un pequeño. Sí, sí. Es eh, un temazo. Sí. Eh, sí. <risa> Inclusive, si no si te ¿Puedo gusta hacer un LOL, pequeño el, paréntesis? Es eh, eh, un sí. tema de que se generaron muchos remixes. Cuéntame, Tenecan. No, además sí, bo, está, lleno mm. está, lleno, está lleno de covers. Está lleno de covers. No, que lo que iba a decir es que cuando salió, no sé si el Pentakill 1 o el Pentakill 2, también fue en, lo, en los charts de Metal, mm -hmm. creo que fue como el disco más vendido de, de por una o dos semanas. No me acuerdo si el 1 o el 2, creo que el 2. Pero mm. sí, totalmente. Era obvio que esto iba a pasar en algún momento. Mm. Es importante igual mencionar que si era cierto KDA con este tema, logró un disco de oro. Los temas que han ido sacando a continuación no han logrado ni siquiera estar cerca no. del impacto que lograron. Por, eh, mira, puede ser una mezcla de varias cosas. La mus las canciones no pegaron, eh, las visuales no pegaron el impacto, o sea, el impacto visual de la grabación del primer video. Eh, yo creo que esa, esa Akali fue el sí. tema número uno de cosplay durante por lo menos dos o tres años Sí, eh, sí. Eh, De hecho el impacto fue tan grande que hasta Free Fire después sacó su propio grupo Después eh, después el mismo LOT trató de sacar otro grupo Como que con Becky G También no, no, no pegó tanto De hecho yo me estoy enterando que tenían un segundo tema aparte del otro donde mostraban a campeones nuevas entonces, o sea, el tema, el stars yo creo que mucha gente descubrió el K-Pop mm. con esa canción. Así como mm. fue, mira, te lo voy a poner de este modo. Es casi, casi como lo que pasó con Psy en su momento, con Gangnam Style. Claro. Casi. O sea, mm. no, no es así lo mismo, pero casi. Mm. Sí, es verdad. Justamente, eh, se puede surgir un poco la polémica de que el tema casi se considera un What Hate Wonder. Comparando con sus mm. otros temas, que son tres en total, el otro es Tepades, y el otro que sacaron fue More. Que no han generado el mismo impacto, pero aún así habla de que el trabajo realizado con esta creación supera con, crece algunos trabajos realizados por artistas y también habla muy bien del, del amor que le pusieron en su momento. O sea, yo estoy seguro que a Riot le gusta la plata y con la plata, trataron de hacerlo dos veces más. Pero... Mm. Eh, no, y son discos, se supone. Son discos, porque estoy viendo que cada año... No, son me... singles. Son singles. Son solo singles. Sí. Oye, oh, yeah. eh, sí. Como que... por interno, el, el, el, el fanático K-Pop me dice que esta canción ya llegaron a 455 millones de reproducciones en YouTube. Wow. No, sí, yo, yo estaba cayendo cachando que The Barrest Tiene como no alcanza los 50 Y la, la otra, la More, Tiene sí. 100 Así que definitivamente yeah. O sea, yo Puedo entender de que Visualmente Pega, y por música pega De hecho, entendamos que el popstars Stars Tiene bueno, Tiene una, una versión en Beat Saber mm. Sí, sí mm. De hecho, fue, fue, fue, un, fue un punto de ese año cuando se lanzó. No, y el eh, evento plagado ese tema reproduciéndose. Uh, mm. ¿sí, no, sí o no, Insider. Entonces, <risa> sí. Totalmente. Ya, bueno, pero bacán por ahí. Bacán por ahí. Bacán por no ellas. No no bacán por no ellas. Sí. <risa> eh, bueno, siga, sigamos entonces. Eh, una notita yeah. por interno eh, Exit Games eh, Knockout Home Fitness eh, Llegará a la Switch El 28 de septiembre Es un nuevo juego que Obviamente está enfocado A deportes a Hacer ejercicio y demás ¿sí? Y Para la gente que está el interesado sí. Es culpa Por ese tendríamos decir Mañana empiezo, mañana me lo compro Claro. <risa> así, así que tenemos una notita al respecto En nuestro portal Por si están interesados en este tipo de juegos Y ahí pueden ver un poquito el, el video trailer De cómo es la temática Para realizar esta actividad Obviamente nosotros eh, haremos el esfuerzo Dejémoslo así <risa> <risa> este, este no <risa> usa el sí, ringfit Es con puro joycon No, es puro con puro joycon Sí, sí. Yo me haría la idea que el que, el, que el ring no lo va a usar absolutamente nada, ese puro juego Yo creo. De por sí igual no solo lo tenemos y por un buen tiempo lo ocupé, sirvió harto. Y, <risa> y ahora, y ahora lo retomaré. <risa> Yo creo que lo el mejor, lo mejor uso que le podía dar ahora es venderlo, porque probablemente todavía no hay gente que está como diciendo ¡Oh, ¿y si me lo compro. Yo creo que incluso haría más ejercicio de comprar en un time. <risa> tengo taiko también. Mm. Ah, ah, sí. Claro. Ya ya sí. Taiko y el rifle. Ay, ahí sí. Mejiendo la bola, encima Te tengo en una ula, así. Uno rinfi <risa> Alrededor un... del taiko. Para demostrar poder. ¿sabes? Claro. <risa> ahí con A dos switch. Claro. A dos switch. No, y el lavo. El claro Y el, <risa> el, <labo, risa> claro. el, el taiko. ¿Cachai? Claro. El, el, el poder de cartón sí, sí, ahí. el 10% ahí se fue en eso claro oye pasemos a otras noticias el Steam Deck va a venir con una edición con un dock y este dock no mejora el rendimiento de la plataforma sino que solamente su resolución a diferencia de la Nintendo Switch, mm. el cual viene un modo para poder sacar el máximo provecho a la consola para poder eh, llegar a esos deliciosos 1080p. Acá solamente va a servir para poder solamente mejorar la resolución, más no el, el, el tiempo de vida. No sé si considerarlo algo bueno o algo malo de que eh, posiblemente el, el Steam Deck esté eh, en su máxima potencia estando en modo móvil. Pero también indicaría de que el tiempo de vía no es tan alto, así que va a estar así. Mm. tiempo de vía de batería, me refiero. Claro. Oye, igual me imagino que tiene que ver con el tema del scaling y como tratar de mejorar el tema de la resolución porque el el SINDEC no corre en 16:9. No, claro, creo que tiene quiero que tiene como 1280 por 720, una cosa así que por eso es como mm. quieren sacar un, un dock, no más que para que se vea ordenadito así. Mm. claro, justamente no. la resolución que alcanza es de 800p y la gracia es que mm. el adaptador lo pasa a 1080 Scaling tiene básicamente. Mm. justamente no. pasando a otras noticias eh, hay una polémica con Niantic debido a que unas semanas atrás eliminó las medidas de seguridad de Pokémon Go en algunos países y los jugadores están furiosísimos en el sentido de que están llamando Chuta. a boicotear a la, a la compañía al juego porque eh, dentro de las medidas que se habían tomado por pandemia era aumentar el rango de los jugadores para poder eh, pasar por las Poképaradas y por los gimnasios uh, se habían aumentado de 40 a 80 metros sin embargo, el mes anterior eh, decidió reversar esta medida en tanto en Nueva Zelanda como en Estados Unidos debido a que están mejorando la situación, considerando que estamos en plena variante delta y como que no se lo tomaron tan bien porque dentro de las opiniones de los jugadores que habían tomado esto como una buena medida inicialmente del, del aumento de rango. Estaba el hecho de que habían jugadores De que no alcanzaban lugares Porque o, o estaban en barrios peligrosos o, o estaban en lugares inaccesibles Y con esto podían justamente Acceder a esos lugares Y ahora de nuevo ya no pueden eh, Niantic eh, Tomó este feedback de, Justamente se había anunciado Hace una semana atrás Nuevos personajes y creo que iban a salir del, del Algunos personajes de la última generación y dentro de todo ahora ni anti como que tomó carta al asunto de que va a llamar un equipo interno para poder analizar esta medida que se va a tomar en en otros lugares para saber bien cómo poder implementarlo no se sabe en todo caso mm. de que los fanáticos podrían tomar esto con que quieres aumentar el rango paga están con ese miedo uh, mala idea mm. mala idea Así que, eso es por parte de, de, de la polémica relacionada mm -hmm. con Pokémon GO Igual, un poquito extremo, es sí. de que algunos jugadores ya empezaron a borrar la aplicación diciendo que no vale la pena es que se están enfocando más en el dinero que en, que en la salud o que en la pandemia Y Dianti, por su parte, dice que la idea es que vayan a explorar Claro No sé mm. Complicado En otras oh, noticias. Sí. <ríe> uh -huh. En otras noticias. La beta de Back for Blood llegó a 100.000 jugadores activos en Steam durante este fin de semana. Uh, sí, justamente... Bueno. Oh el juego iba a estar disponible durante este fin de semana para poder eh, jugarse en diversas plataformas. Entre ellos Xbox, eh, PlayStation y Steam, si no digo, Y en Epic Games eh, estuvo disponible. Eh, para poder probar el, el, la, la performance y también para que los jugadores pudieran tener un, una probadita de, del título antes de poder comprarlo a varios jugadores les le gustó bastante la, la temática pero otros jugadores reclaman de que lo sienten como un poquito incompleto todavía ven de que no es una adaptación tan, tan fiel al, al Left 4 Dead y, uh -huh. y que también surgieron algunos bugs durante este fin de semana que inclusive algunos jugadores como que quedaban en modo zombie <ríe> que no podían controlar ah, bien chuta. y que inclusive los zombies decían palabras eh, obscenas y que son <ríe> de alto calibre inclusive algunas discriminatorias así que wow sí ah la palabra claro. con, con N en Estados Unidos puede decir mucho. Ya. <ríe> claro. Básicamente. Hmm. Complicado, pero bueno, igual no, no es raro que tenga Bugs siendo que todavía es una beta, pero. No es tan raro. No, no es tan raro, pero aún así se toma como algo positivo el, el, que, todo, que varios jugadores hayan probado y que hayan quedado con el juego, por lo menos. Eh, cumple con un, la, el propósito inicial que tenía, que se, poder ser uh, un, una adaptación del, del FOTEL, una, un seguidor un, un espiritual, secular, un seguidor espiritual. Pero hay hay info sobre, por ejemplo, cuál fue la reacción de la gente a través de, eh, porque igual también muchos de los comentarios que yo he leído al respecto son de que la gente, lo, la gente que lo jugó, que lo probó siente que por bueno, el hecho de su beta quizás todavía le falta bastante. Porque el, el loop de gameplay todavía no se acerca a lo que era el Fortnite. Ah, chuta. Sí, sí, porque es bueno, obviamente el, el gancho de el Fortnite atrajo a mucha gente. Pero cuando la gente realmente llegó a probarlo, como que sintieron que estaba. le faltaba. Como que no, es, no era lo mismo. Por mucho que dijeran que era un sucesor espiritual como que no, no, no, no llenaba los zapatos mm. incluso mucha gente dijo derechamente que no había ningún incentivo para jugar este juego por encima de la claro, a ese nivel sí. inclusive wow. algunos están reclamando de que posiblemente, sí, posiblemente este juego esté más orientado a la monetización y por lo tanto algunas de las cosas tenga sí. que desbloquearse a través o del grindeo o del dinero, entonces igual tienen ese miedo Claro. Pero no, bueno, no hay oh, eso. Oh, habrá oh, que esperar. Oh, oh, oh. Pues. Sí, habrá que esperar. Vais cómo sale el título finalmente. Y hmm. eh, bueno, la última noticia que tengo es que no sé si se tuvieron la oportunidad de probar un, una aplicación llamado Kickpix, que era como el Paint, pero en, para Apple. No, no, Apple no. No. Es posible. no. <risa> sí. Eh, bueno, para la gente que tuvo la oportunidad eh, Se anunció de que La misma aplicación Kitpix Volvió a la vida y ahora se encuentra disponible En navegadores Y wow. para la gente que, que es fanático De, de la herramienta eh, Se hizo una adaptación porque Debido a que el juego, o sea, el juego El software pasó a ser de dominio público y por lo mismo llevaron a esto a un navegador se puede acceder a través de la página kitpix.app para que lo puedan revisar y puedan rememorar su infancia en caso de que hayan tenido la oportunidad de probar este software de por sí eh, justamente hacer una competencia del Paint eh, muchos no, no tuvieron la oportunidad porque era un producto de Apple enfocado eh, únicamente pero eh, por lo menos la gente que tuvo oportunidad, eh, sí, le gusta el hecho de que habían herramientas bastante interesantes, eh, habían como eh, emojis que podían usarse en, en ese momento, estamos hablando de los 90, que tenían como unos emojis para poder contar historias, cosas así. Así que era una herramienta muy recreativa y enfocada para niños. Es como un Paint al final. Sí, es como un Paint. Pero de Apple. Sí, y ahora ya eh, la página incluye como una versión gratuita del, del software eh, y creo que hay una opción para que sea comercial, pero como esto, es todo código abierto, eh, está disponible inclusive en, en GitHub para que lo puedan descargar. Ya, yeah, okay. hey, le, le, ¿Hm? le daría una prueba, le daría una prueba a ver qué. ¿Qué es lo que, sí. que puede pasar, que claro. se el PC. <risa> ya, oye, para pasar el mal rato de que se le el PC, traje pocas noticias el día de hoy, y así que las voy a tirar más o menos rápido. Y yo estoy cachando que estamos ya cerca de la hora y quiero... Voy a ver sí. si puedo tirarlo dale. antes de que se caiga el. Antes de que se caiga el. <risa> ya. Pa, Primero, partimos por lo... vamos a partir por lo fácil. Overcook cumple 5 años. Y por estos 5 años, eh, vamos a tener un update gratuito, eh, donde se puede jugar hasta, si no me equivoco, el miércoles, gratis oh, en Steam. Esto sí, era como del fin de sí, semana, mismo. pero como la noticia salen hoy día, ya le tiramos <risa> el aviso, porque está gratis en Steam hasta este miércoles, si no me equivoco. El primero, no el segundo. El segundo ya estuvo gratis Bien. en la Epic Store. Y hay una sí. actualización donde crearon algunas cosas, un poco de mantenido, cosas entretenidas, todas bonitas. Y creo que también está toda la saga de Overcooked también con eh, descuento. Los DLCs del 2, el 2 en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Overcooked es un juego muy entretenido de, de ese tipo de juegos que arruinan relaciones y destruyen familias. Así que si no lo han jugado probablemente todavía tienen una oportunidad por lo menos de probarla. Mm. Eh, es muy bueno. Es muy bueno Muy entretenido jugarlo bueno. en, en, con alguien sentado al lado tuyo Es la, es la mejor parte sí, Porque es más realmente. fácil pegar el codazo Para enchufar a alguien De que las weas se están quemando arriba Y que no es culpa tuya de que los platos todavía estén sucios Pero sí. No jugar dos contra dos también es una, es una cosa maravillosa <risa> Oye ¿habla? Segundo, segunda noticia Si sí, claro. ustedes conocen Ustedes son tatitas como yo Entonces probablemente reconocen a un personaje y se llama Sui. Oh, era sí. como un mono negro, como con, con una bandana, era como medio ninja Bueno, este personaje es parte como de la cultura eh, idiosincrasia de lo que fueron los computadores personales de la Europa, de Inglaterra, todo esto Bueno, y que se porteó después a varias, a Super Nintendo, o a sea, Genesis Era ese juego donde aparecía por alguna razón super grande, Chupa Chups Y, ¿Sí? y <risa> tenía eso Tenía eso. yo creo que la gente lo recuerda más por eso que por cualquier otro bueno, ese juego tiene una nueva versión, un, entre comillas muy entre comillas remaster que va a salir ahora este mes para Steam y que está siendo desarrollado por Sumo Digital Academy que es una subsidiaria de Sumo Digital la empresa que también ha trabajado uh -huh. en otros temas súper importante pero con la y, y esto es quizás como el dato más interesante más que el juego en sí Sumo Digital Academy es una rama de Sumo Digital y se dedica especialmente a, a potenciar talentos a grupos minoritarios para entregarles las herramientas para que puedan desarrollar y buscar perseguir una carrera en el desarrollo de videojuegos eh, claro. lo cual es muy bacán, muy bonito, muy bacán ellos tienen un sistema de internships todo ese tipo de cosas donde la gente puede participar y, y desarrollar sus talentos todo esto apoyado por Sumo Digital y Sumo Digital es un conglomerado de estudios que, que funcionan bajo esta esta ¿cuánto se llama? esta ah, si me a hablar, este, esta marca claro ya. Eh, ya el juego no es muy muy bonito que digamos pero con ese trasfondo uno entiende que quizás es muy probable que este sea el primer proyecto grande o oficial de, de, esto, de, de muchas personas que están dentro de este sí. tema de Internships lo cual le da cierto encanto y bueno se entiende también que es un proyecto relativamente chico porque solamente va a salir para PC a través de Steam eh, igual es interesante porque según lo que cuenta Sumo Digital Academy eh, ellos tienen eh, se, se hicieron asesorar por la gente de Gremlin, que son los desarrolladores originales de, de este juego, ya, por el año eh, 1980 y X, así que claro. eh, eh, es una noticia bonita, entretenida, no, no me considero realmente parte del fandom de Zul, pero yo me imagino que hay gente que realmente va a ver eso y va a decir ¡Oh! ¡Wow! Y, claro. y capaz que lo compre, no, eh, va a ser entretenido. Eh, Ahora por algo que nos tan bonito ¿eh? y ahí está la parte donde yo pongo mi poker face yo sé que lo toco a la cámara pero voy a tratar de ser lo más serio posible eh, anda dando vueltas un rumor lamentablemente de eh, que Overwatch 2 eh, no está ni cerca de estar lanzado para de ser liberado para el 2022 lo cual eh, de, dentro de todo lo que hemos sabido lo que estamos pasando con Blizzard y Activision yo creo que a nadie le sorprende pero lamentablemente esto es algo que ya mucha gente está diciendo que implica que la proyecto está muerto porque si el juego no se lanza en 2022 derechamente, el juego está muerto y la gente ya no está ni ahí con seguir esperando eh, mm. e independiente de los problemas que ya conocemos que hay ahí que se han venido mostrando durante harto rato con Blizzard y con los procesos de desarrollo que hay en Blizzard Aparte de todos los problemas que ya tuvimos que, que se hicieron públicos en los últimos días En la última semana mm -hmm. Yo personalmente yo Estoy encontrando buscando las fuerzas para, para, para decir algo chistoso al respecto Pero igual me parece terrible Ya a estas alturas Yo creo que esto es algo que yo, yo yo siento personalmente que esto es algo que Obviamente a veces se le escapó de las manos hace rato Y que no tuve capitalizar en algo mm -hmm. que no porque entendemos algo: Overwatch 2 ni siquiera es Overwatch 2, es solo un update de PvE que agrega contenido <ríe> de Overwatch base y que de hecho se supone que ni siquiera lo necesitáis para seguir jugando un juego base. Entonces tampoco es un 2, sino que es 1.5. <ríe> bueno, en fin. Bueno, <ríe> yo creo que vamos a profundizar más en todo lo que es Blizzard en, en, en un episodio futuro, así que. No te estreses tanto todavía. Sí, sí o a sea, No, todo ese no, capítulo no. para estresarnos. A mí, Respect. a mí, sinceramente lo viste. Me siento mal por la gente, todo lo que sabemos, y eso simplemente es saber que, que, que, que teniendo la información de todo lo que ha pasado con Blizzard y cómo se manejan las cosas en Blizzard, ya a esta altura nadie le sorprende que algo como Overwatch ya deje de ser más un chiste y me sea más como una un oscuro recordatorio de qué es lo que estaba pasando en esa empresa lo que está pasando porque todavía ni siquiera sí. no tenemos confirmación de que hayan cambios pero ya mm. para terminar voy a, uh, alcanzo porque me, me quedan justo dos minutos ya eh, sí. <risa> mira Fantasy eh, Star Online 2 New Genesis que tampoco es realmente un 2 tampoco un 3 creo que es un New Genesis es un 2,5 eh, superó los 9 millones de usuarios registrados lo cual ...implica que es probablemente... ...uno de los... ...es uno de los... ...MMOs... ...MMORPGs... ...más jugados... ...que existe en este momento... ...junto a Final Fantasy 14 ...y otros que... ...no sí. se vienen a la mente en este momento... Eh, ...y... ...lo cual es un mérito... Uh -huh. ...pero... ...por otro lado... ...también... ...mucha gente está diciendo... ...que... Que existan 9 millones de personas registradas en el juego no es lo mismo que existan 9 millones de personas jugando en el juego, a diferencia de otros MMOs. Ah, claro. Porque lamentablemente, Fantasy Star Online 2, eh, New Genesis, está sufriendo graves problemas de contenido desde que se anunció eh, el año 2020 y que hasta la fecha Sega no ha podido solventar debido a que claro. lamentablemente el juego en este momento está en una etapa aún muy inicial de desarrollo y eso ha llevado a que la gente lo juegue por un par de horas y lo tenga que abandonar porque aparte de grindearse hasta la muerte no hay absolutamente nada más que hacer lo cual sí. significa que mucha gente está diciendo que bueno, tienes que esperar dos años hasta que el juego se ponga bueno Claro. Eh, y esa es la realidad, bueno, igual ahora hay mucha gente, de nuevo, en Blizzard, hay mucha gente que está en un éxodo de WoW buscando nuevas alternativas que se están yendo a Final Fantasy XIV, que están prohibiendo está todo el mundo jugando a Final Fantasy XIV. XIV, es impresionante. Eh, eh, de verdad es un éxodo masivo y esperemos a ver qué pasa también, pues por porque igual yo yo te prometo que yo cuando lo anunciaron este juego, yo dije, y dije, lo voy a probar porque le encanta. Yo no, soy de la gente que jugó el, el PSO eh, de Trinkas, el original mm -hmm. y primero, lo jugué en la Trincas, y me pude conectar a internet para jugarlo. Y eh, eh, me tuve que con conectar a escondidas con la Trinkas, con por el, el cable de teléfono a internet. Sí, y sí. A mi papá le llegó una cuenta de internet horrible que no tenía cómo justificar. Y... Pero no importa, puedo no decir que lo jugué en línea. Me pude escribir mensajes, interactuar y para mí eso fue mm -hmm. la primera... La primera experiencia de juego en línea que tengo. Así que le tengo un sí, cariño súper sí. grande a, a, a la franquicia. Eh, y eso, y eso ahí, ahí quedaron todas las. Eh, ahí te, terminé yo con mis noticias. Eh, no no traía Bonísimo. muchas cosas. Bueno. Me alcancé a meterle la pata, tirarle la, una pata al los ahí a Orocash. ¿no? Eso es como. Como cada dos capítulos más o menos. Cada sí. dos capítulos. Igual redujimos bastante las dosis de Elizabeth Twitch en pos de no estarlo mencionando tanto con toda la situación que está viviendo la empresa. Es lamentable sí. toda la situación, sobre todo para lo, la gente que no está involucrada directamente con toda la situación, pero sí por estar en la compañía. Ahí es lamentable. Sí. Oye, eh, ¿qué pasó? Estamos. Hay una noticia más que oh, se me lucha. quedó en el tintero. De, ah, que, a ver, a ver, sí, de que No Man's Sky celebra su quinto ah. aniversario con su expansión gratuita número 17. Ah, qué buena. Sí, dentro de las novedades sí, incluye. Eh, Incluye bastante contenido, es una expansión sumamente actualizada con, con, con algunas mejoras al, al contenido, lo cual indica de que eh, el proyecto no solamente recobró, se recobró luego de su fracaso en su lanzamiento, sino que además el equipo hizo lo posible para que la gente estuviera satisfecha con el producto. Sí, no, le han puesto una cantidad de contenido impresionante. Yo, yo creo que hay una doble historia en esto porque si viene a ser una triple historia porque a partir del del, del del mal momento que pasaron hasta el renacimiento yo creo que hay demasiadas compañías que están diciendo oye, tiremos el juego que salga mal, pero después si nos juntamos la plata, después igual lo sacamos y la gente va a querer igual que No Man's Sky yo creo que demasiada gente se está, está entendiendo muy mal lo que fue esa historia sacando eso como conclusión es eh, no, una excepción es completamente una excepción. Definitivamente, sí. pero esperemos que no, porque el otro, el otro, el otro que se está mandando ese mismo. se está yendo por esa misma ruta fue Fallout 76, y como que la gente ahora está. No, oh, sí. sí, ahora es divertido de jugarlo. O, F o Final Fantasy 14 también. O Entonces, sea, ahora es divertido jugarlo. Y es como. Es como y bueno, la, la industria ha crecido a tal nivel que de repente los plazos. Que se tenían de antes han cambiado los financiamientos que también han cambiado las la, la fechas que ponen los publishers son irreales entonces igual es entendible que a veces antes de escalar el juego la gente prefiera tirarlo con un parche día uno de 60 gigas y ir arreglándolo a lo largo de dos años enmascarándolo como contenido eh, no, no, no, no, no es porque no le mérito a, a uno Skype eh, sí pero pasa que yo, yo siento que es una excepción porque en el caso de el, el Elder Scrolls Online, que ahora igual hay gente jugándolo, del Fallout y del Final Fantasy tienen empresas enormes atrás, en cambio el No Man's Sky es un juego indie, in, in, indie más de, de, de una gama igual, sí, dentro de todo, mil, alta Sí, bastante más humilde, digamos. No tenían el presupuesto como para echarle ese tantos parches tan rápido ni, ni poner a 300 personas a escribir guión para la expansión al tiro. Mm. Entonces, como... Mm. Yeah. Sí, el, el mm. tema que lamentablemente fue ocupado como caballo de batalla por parte de Sony, lo cual fue el que le jugó la mala pasada. Eh, sí. Le afectó bastante. Hay una... Sí, dale, metalo. Eh, no, hay veces que hay una muy buena... Una muy buena, muy buen relato de la historia de cómo se manejó toda esa historia, todo todo, todo ese proceso hay un canal de YouTube que es Internet Story que mm -hmm. hace una, le mete un poco de comedia, pero también es eh, una muy buena descripción de todo lo malo y lo terrible que fue, y la decepción y el mundo oscuro al que cayeron, y después también contrastándolo con lo que fue el desarrollo concreto, ¿verdad? como que sí como que lanzaron el juego, se escondieron y se pusieron a trabajar. Y en el tiempo no dejaron de trabajar y siguieron trabajando. Que eso, eso es lo que yo iba como la mala, la lección equivocada que toma la gente. Porque, eh, que toman algunos estudios grandes, no los chicos, los estudios grandes, que en el fondo ellos sacaron el juego como pudieron, hasta donde llegaron, pero ellos no dejaron de trabajar en ese juego, mm. no lo abandonaron. Sino que después siguieron trabajando porque financieramente, por suerte, tenían el respaldo y las ventas. Y en vez de haber tomado la plata y para haberse mandado a cambiar. Y es lo que hicieron, dijeron, bueno, tenemos que entregar esto y esta era nuestra meta, ahora tenemos que seguir trabajando. Seguir, seguir, seguir, seguir sí. y seguir y seguir y seguir. Y eso es lo que nos lleva a que ahora estemos con esto, estoy con este, eh, con este cantidad increíble de contenido de gente que literalmente pescó el juego de edición física y lo dejó botado, no sé, por iba a jugar filmando una pata de una mesa. Y sí. ahora es carísimo de nuevo, volvió, volvió, yo creo que uno de los pocos juegos. Que la gente compró a precio y lo vendió, valió nada, me lo regalaban con una consola, pero sí, amarrado con Wilson ahora. Y ahora la gente realmente dice, wow, me lo voy a comprar pero igual con mi amigo porque es muchísimo. Sí. En todo caso, el comunicado que lanzaron Con respecto a este último lanzamiento O el último, el último parche Dicen que se van a agregar eh, Cosas que no se podían agregar inicialmente Pero eh, no entrega muchos detalles Sobre de qué se trata esta actualización Simplemente claro. dice que va a ser nuevo contenido eh, mm. Así que esperemos que próximamente Lancen un poquito más de detalles Y con referente al estudio Por lo menos eh, Tuvieron el valor de no dejar abandonado el juego Siento que eso es súper meritorio y, y por lo menos eh, al final pudieron cumplir con lo que habían prometido inicialmente Cuando se lanzó el juego y que no había cumplido para nada Sí. Así que eso es, Y eso son todas las noticias que tenía por mi parte Ahí nos entendimos un poquito más por el tema Así que muchas gracias a todos sí. los que nos vieron a través de Twitch. Recuerden que estamos con Dorrevit todos los lunes a contar de las 8 de la noche hora de Chile. La cuatro no, Y la cuatrifuerza Sí, sorry. La fuerza. La y <risa> <risa> que, que justamente esta semana empezamos a repetir, se, a trabajar, se repite, sí. repite el podcast de nuevo de Putebol, como... <risa> No, no, no. No bien, no la que justamente. Oh, la eh, ahí. Sí, justamente esta semana estamos trabajando con contenido de nuestro otro podcast que es Revit, Así que esperen novedades dentro de los siguientes días, chicos. Eh, recuerden que todo el contenido lo pueden encontrar a través de YouTube. Nos pueden encontrar como Pauacl o Paua.cl en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y recuerden que tenemos nuestro sitio www. Paua.cl, donde podrán encontrar varias noticias y artículos relacionados y que obviamente utilizamos para poder mencionarlos en nuestro podcast de Las Cuatro Fuerza. Chicos, sus redes. Arroba en todos lados. Arroba meterupx en todos lados. Y no sé si tienen algún Bien. datito que quieran entregar. Esta semanita. La virtual eh, sí, toqué este fin de semana en Virtualongaku. Fue un éxito estuvo muy entretenido, toqué con unas bandas increíbles y otros artistas increíbles y el viernes pasado salió un disco de tributo de Metroid en el que participé y salió mi nuevo EP BGM Life así que para que lo chequeen sí, sí deberían ya. revisarlo porque yo sé que tiene arte muy bacán ese disco no, no, no, no es por ser sapo, pero eh, <risa> eh, sé que tiene arte muy bacán ahí lo van a poder revisar eventualmente y yo en realidad no, yo, yo digo que ojalá estén bien, tomen agüita, duermen temprano, duermen, dormir es importante. Para importante. Y sí. también más también. Sí, sí, tomen todos los cuidados y no, no crean lo que digan la tele que todo está normal porque no estamos en normalidad. No, no, no, no, no, no, no, sí. no, no, Todavía no, todavía, todavía no, peleamos, pero todavía no. Sí, así dale, que... Dale, dale tiempo, dale tiempo. Sí. Bueno, los queremos mucho, chicos. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chau, chau! Yeah. Nos vemos. ¡Chau! ¡Chau!